Vamos a dar la bienvenida en este ciclo 2021 a la gente de Belomo que nuevamente nos van a estar acompañando. En este caso vamos a conversar con Alejandro Facio, ya un amigo podemos sí, decir de cual. 7 a 9, porque <risas> Belomo tiene nuevas opciones. ¿Cómo estás Alejandro? Buen día. Hola Alejandro. Hola chicos. ¿cómo les va? Buen día. Gracias nuevamente por la invitación a... A salir por la pantalla grande del Canal 7 y a todos los televidentes, este, un abrazo cordial. Bueno, Alejandro, decíamos, Belomo tiene nuevas opciones, ¿no? Para ofrecer uh -huh. a, a todos los jujeños. Sí, sí, sí, tal cual crees este, estamos anunciando la preventa de, creo que el loteo más lindo y más interesante que tiene la empresa eh, por la cercanía, por la excelente ubicación, por el contexto natural en el que está enclavado, eh, particularmente está en los altos de Coronel Arias, ¿sí? uh -huh. ya que por la avenida del Río Bamba, tomamos colectora que nos lleva al acceso sur, eh, y bueno, detrás de una reconocida concesionaria, eh, está ubicado este loteo. Eh, como te decía recién, un loteo que está saliendo en preventa, ¿Eh? con una posibilidad de financiamiento interesante porque entregando el 50%, el saldo puede llegar a ser financiado hasta en 36 cuotas, uh -huh. siempre con respaldo de financiamiento hecho por la empresa de lomo, eh, o sea que es un, un financiamiento propio donde no interviene ninguna entidad financiera y que queda respaldado únicamente a través de la firma de, de pagares. Bien. Eso es importante, ¿no, Alejandro, eh, tener la, la confianza de una empresa jujeña sin uh -huh. intermediarios y, y una empresa como Belomo que ya hace... este año van a cumplir 45 años, ¿no? Que está sí, sí, sí. Eh, trabajando ¿no? para los jujeños. Tal cual. Son 45 años que la empresa tiene presencia en la provincia y hace más de 20 que está abocada al desarrollo y comercialización del loteo. Y como te decía, en esta oportunidad, lanzando un loteo como es San Pablo, que eh, realmente yo, yo no no sé de otro loteo que tenga las características eh, geográficas eh, que tiene San Pablo, por la cercanía, eh, por la accesibilidad que tiene sobre la, todas las rutas con las cuales se vincula, eh, y en un entorno natural y con una vista al Valle de San Salvador, increíble. Eh, yo creo que cualquiera que a visitarlo. Eh, hoy tenemos un acceso a través del barrio San Guillermo, pero no muy lejos de, de, de, en el tiempo. Vamos a tener un acceso directo por la colectora, pegadito a esta concesionaria de origen italiano, este, que nos va a llevar... A, directamente al loteo y como al, tal vez al revés de lo que habitualmente se hace en todos los loteos que se comienza por eh, la preventa del lote que está más adentro, en este caso puntual, comenzamos loteando las primeras manzanas, o sea las que tienen uh -huh. el, el acceso más directo y cercano a, a la colectora del acceso sur. ¿Lotes de qué tamaño estamos hablando Alejandro? Y estamos en principio con lotes desde los de 250 metros cuadrados, Bien. pero va a haber lotes que van a superar los 1000 metros holgados. Uh -huh. Bien, eh, eh, eh, sí, perdón. Es, es interesante, digo. Eh, y la preventa, la gente puede ir, en este caso, como es preventa, eh, tiene que, por ejemplo, que tenga el dinero en la mano, puede cancelarlo directamente o, siendo preventa, cancela la mitad y después la otra mitad. ¿Cómo se hace en ese sentido? Bueno, eso es lo interesante, no solo de la preventa, o sea, Venomo tiene esas condiciones comerciales en todos los loteos. Bueno, pero en particular San Pablo, eh, con que podamos acceder al 50% del valor del mismo, el saldo se puede llegar a financiar hasta en 36 cuotas. Bien. Siempre hablando de que las cuotas van a ser fijas y van a ser en pesos, o sea, eso es un detalle que, que no, no, no podemos dejar de.